La voz de nuestro Dios, Dios de la gloria, retumba como el trueno sobre los grandes océanos. La voz de nuestro Dios retumba con fuerza, voz de nuestro Dios retumba con poder. La voz de nuestro Dios derriba los cedros, nuestro Dios derriba los cedros del Líbano. A los montes Líbano y Hermón los hace saltar como terneros, como si fueran toros salvajes. La voz de nuestro Dios lanza llamas de fuego, la voz de Dios acude el desierto, nuestro Dios acude el desierto de Cadez. La voz de Dios retuerce los robles y deja sin árboles los bosques. Nuestro Dios es el Rey de las lluvias, Él se siente en su trono para reinar por siempre. En su templo todos lo alaban y desde allí le pedimos que nos llene de fuerzas y nos bendiga con su paz.